Buenas noches, buenos mediodías, buenas mañanas a todos, a todas, Otros, en otro jueves saludable. Y para este jueves saludable el, el motivo, la inspiración, es eh, la saludable unicidad. Vivimos desintegrados habitualmente. Nuestra mente siempre proyectada en cosas. Queda fija en el mundo exterior, en lo que estemos haciendo. Y por eso se preocupa, por eso se obsesiona. Empezamos a quedar en, envueltos en las cosas, atrapados en las cosas. Y vamos perdiendo cada vez el contacto, el despertar, el estar dentro, el estar presentes, el estar despiertos, el estado autoconsciente. Cuando entramos en el estado despierto de unicidad, es lo que en la tradición china le llaman el Wu Wei. El, el no hacer o hacer nada. Y hace poquito el profesor Wade nos habló de ese estado que es justamente el estado de donde todo empieza a fluir ¿eh? y donde comprendes que, que, el, que eres ese universo, eres esa tierra, eres ese cielo, donde al conectar en tu interior, al recordarte, al reconocerte ¿no? yendo hacia adentro, te integras con, toda, con todas las vibraciones de vitalidad, con todas las leyes del universo. Ese estado es diferente a aquel en el cual estamos divididos entre nuestros haceres y nuestros quereres, ese estado de divididos se da cuando estamos con el continuo, las continuas expectativas, los continuos deseos, las continuas frustraciones ¿sí? y no estamos en, en en ese estado de presencia que acepta todo lo que viene o lo que trae la vida como experiencia. Y, y eso genera mucho sufrimiento. Hoy vamos a experimentar ese estado de unicidad, porque ese estado de unicidad es el que el único estado donde aparece nuestro mejor doctor, nuestra mejor medicina. Porque es el estado en el cual pase lo que pase afuera o incluso en el estado de pensamiento, en el estado emocional, pase lo que pase, mi corazón, mi conciencia se mantiene en paz, abierta, despierta, en el centro. Y el mantra que acompaña a este estado podría ser el, el mantra de, que usaba nuestra amiga y compañera de viaje Moshita de Uruguay, que, de, que dice solo ahora es real. En el ahora, en el momento presente, no hay pasado y no hay futuro. En el momento presente, estar presente con, completamente, es estar conectado. Estar escuchando, diciendo, hablando, pero el corazón se mantiene en paz. Estamos serenas, en calma, no hay nervios. No hay expectativa, hay una fusión, una integración, un darte cuenta de que eres la tierra que está fundiéndose en tus pies, que la tienen en cuenta. En este estado de presencia, la cabeza se está fundiendo con el cielo, porque lo tienes en cuenta. En este estado de presencia, las manos se están uniendo a todas las manos, se están uniendo a todas las hojas de los árboles, a todos los océanos a todos los animales, a todo el aire, a todos los continentes. En este estado de presencia, el corazón se hace muy grande y de repente te das cuenta de que te has olvidado de tu problema de tu diagnóstico, de tu pronóstico. Te, y te das cuenta de que ni es tú, ni eres tú tu diagnóstico, ni la cara del médico, ni la voz, ni los análisis. Te das cuenta que no eres el pronóstico que te dieron. <risas> ¿Te das cuenta? que no eres la angustia, que no eres el temor, que no eres la rabia. ¿Quién está observando? Estás tan dentro y a la vez estás tan presente y que de inmediato surge y te das cuenta que hay como una alegría, un estado de felicidad. Y esa conciencia que se reconoce, que se observa en la observación y que se da cuenta de que todo se refleja en ella. Que todo es un reflejo. Toda la experiencia de vida es un reflejo en la conciencia, pero fundamentalmente se da cuenta de que puede reflejarlo todo y, y está en paz. Y de pronto, eso que parecía tan importante, el centro de tu vida, te das cuenta de que es algo pequeñito y que para nada está en el centro. ¿Quién está en el centro? quién es eso que observa a través de tus ojos esa que escucha a través de tus oídos esa que se expande y abraza, envuelve a todos las personas que estamos aquí y a la vez se abre y abarca toda la tierra y abarca todo el campo de conciencia esa conciencia que siente alegría por los millones de personas que en el mundo están viviendo este despertar y siente alegría y gratitud hacia hacia esas antiguas tradiciones que llaman al alma que nos recuerdan el viaje del ser verdadero, como el doctor Pang Min, como el profesor Wei, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. <ríe> y te das cuenta que todos somos uno. Y esos momentos así, ¡pah! que de repente son tan claros, la conciencia está tan clara y tienes todo tan claro. Y sientes el corazón cada vez más claro. Ahora lo que hacemos es poco a poco ir llevándola a nuestra vida, a nuestra vida, a, a cada instante de nuestra vida. Y ese wu wei, ese no hacer, ese estado de no hacer, de, de hacer nada, va seguido también de otras tres palabras que son wu wei, que es hacer sin hacer. Sin hacer, hacerlo todo. Y nos explicaba el profesor Way que lo que quiere decir esa frase es que tú haces todo. No es que te sientes a ver cómo todo se hace, ¿no? Los duendecitos hacen todo por ti. No necesitamos esclavos ni sirvientes. Somos el ser, el vicio del ser. Y en nuestro hacer, simplemente al estar en esa unicidad, cuando hacemos todo, de repente todo se hace más ligero, todo se hace más fácil. Y el secreto es no quedarse fijo en nada, en nada. Esto quiere decir que no, no quiere decir que no tengas sueños, proyectos o anhelos de cumplir determinadas acciones. Sino que no te vas a aferrar a un resultado. Vas a hacer sin hacer o sin hacer, vas a ir haciendo, y como estás en esa integridad, ¿eh? vas a poder ir ampliando los estados de paz, no solo al momento de práctica concreta en grupo o cuando practicas sola o solo, sino que vas a convertir toda tu vida en un kung fu, kung fu, kung fu, si parece que late. Kung Fu. En esa maestría del chi. Pero maestría que... ¿Y cuántos años hay que hacer para eso? Pues es instante e instante ir retornando a tu estado, ir retornando a la, uni a la unicidad. Y la unicidad no está afuera, la unicidad está dentro. ¿Mm? Vamos a vivir la experiencia y vamos a explorar cómo el estado de descanso, ese estado donde somos uno y donde, como tenemos la gran oportunidad y la, el gran regalo de practicar juntos ahora, eh, podemos explorar juntos y multiplicar los beneficios para de forma individual y colectiva vamos a entrar de lleno en este saludable estado de unicidad y vamos a usar recursos muy simples simples quiere decir sencillos o directos, como un grano de arena, refleja todos, todo el universo. Gracias, gracias a todas, a todos, por este espacio donde el corazón se hace infinito, y el corazón es uno solo. <risa> Esa era otra cosa, otra frase que decía el profesor Wade en un video muy reciente que dentro de poquito ya lo vamos a tener traducido al español y decía si tú estás en la vida cotidiana sintiendo que hay espacio en tu corazón, que nada lo lo constriñe. Estás en ese estado de unicidad y puedes ir haciendo todo lo que te toca hacer con, es, con ese espacio en el corazón. Y no es, no es que te vuelvas más productiva que te interese hacer más cosas, simplemente te dejas fluir con lo que toca hacer en cada momento. Y de repente hay otras prioridades que vienen, que son prioridades que van a ayudar a personas a, a comprender, a estar más vibrante, a conectarse mejor consigo mismas. Si el corazón en tu hacer diario se te hace grande, grande, grande, y nada, nada, nada hace que se, se esconda como el caracol, pues es una forma de darte cuenta que estás en ese hacer fluyendo. Ah, y hay otra cosa bien bonita. Que nos recordaba el profesor Wei. Y es sobre Lao Tse. Lao Tse escribió su libro de teoría. La teoría de Lao Tse decía el profesor Wei, y me resultó gracioso eso. Se llama el Tao Te Ching. Y en el Tao Te Ching decía Lao Tse hace 2500 años contemporáneo casi de Buda, decía que los seres humanos teníamos al agua, el agua, y que debíamos ser como el agua, que teníamos a la naturaleza y que, y que ah, podíamos ser como la naturaleza que podíamos ser como el agua y fluir siempre. ¿Mm? Que podíamos ser como un árbol y disfrutar de la quietud. Y, y sentir esa nutrición de la tierra, del aire, del sol. Que podíamos ser como el viento y soplar como el viento. ¿Mm? Pero que en todo eso estaba el cielo azul, y el cielo azul, en el cielo azul había pájaros que volaban de un lado al otro, había moscas que volaban, pasaban nubes, ¿eh? pero en todo, en el pájaro, en la mosca, en las nubes que pasan, en todo, en el trasfondo, está el cielo azul, y el cielo azul es espacio, ese espacio vacío. Entonces ese Wu es como ese cielo azul. Y el doctor Pan, uno de los, y le sugiero ahora a todos las personas que estamos aquí, que una de las formas de sanación que podemos experimentar es mirar el cielo azul durante 10 minutos por la mañana o cinco minutos para empezar, y cuando miramos el cielo azul podemos dejarnos o darnos permiso de sentir que nuestro corazón es como ese trasfondo, como ese cielo azul vacío, con mucho espacio. Hagamos esa práctica. Para que en toda nuestra vida siempre esté ese trasfondo de corazón abierto. Ese estado de unicidad. Muy bien, ahora vamos a elevar la coronilla, sentados. A llevar el mentón hacia atrás. A relajar los hombros, los brazos, las manos sobre el regazo. Relajar el pecho, abrirnos más, observa qué hermosa sensación, como nuestros corazones, como ese cielo azul, son uno solo. Observa los pies. Y hay una forma muy básica de Chinenshigun, de ir directo a la unicidad. Desde el ocho llegamos al uno, poco a poco. Y son los ochos, las ocho frases, o los ocho versos. Y fíjate que esa práctica de recitar los ocho versos sigue siendo una práctica básica para organizar el campo. Desde el comienzo de Shin'en el doctor Pan ofreció la práctica de los ocho versos o las ocho frases para entrar en esa unicidad. Y en la evolución del chin en chikun, luego nos ofreció el sonido en. Y en es, es, es como los ocho versos en síntesis: los ocho versos en el cielo azul. Hoy no voy a entrar en los ocho versos. Vamos a dedicarle el próximo jueves. Hoy vamos a ir al momento más reciente donde el doctor Pan nos entrega el sonido EN y vamos a entrar en la experiencia de unicidad. Y vamos a practicar la respiración y el sonido y vamos a hacer abrir y cerrar y luego vamos a usar esa bola de chi concentrada y vamos a ir al sitio donde tenías el bloqueo. Ese sitio le vamos a masajear con esa bola de chi Y vamos claramente a sentir cómo la información de ese sitio ahora es saludable. Ese es el viaje que vamos a hacer hoy. Comenzamos con el sonido EN. Para quien no lo conoce, relajamos la boca, entreabrimos los labios y los dientes. La lengua reposa en la base y emitimos, inhalamos. Y emitimos un sonido parecido a la N mmm, que sale de la mitad posterior de, de la lengua, mmm, atraviesa el paladar, abre el espacio de la glándula pineal, del palacio y abre la puerta del cielo, tranquilamente, relaja. Todo el cerebro derecho, el cerebro izquierdo, el cerebro central, el cerebelo, todas las células del cerebro se relajan. El, el leitmotiv, la base, ahí está, es la sonrisa, una sonrisa que nace de la naturaleza. Despierta, vital del corazón, de la mente, esa sonrisa de conexión, esa sonrisa de unicidad. Y permítete disfrutar de compartir y de estar dentro a la vez. Solo ahora, es real. Mm. Mm. Relaja más los hombros, baja. Mm. La zona lumbar ligeramente hacia adelante. Mm. Pai Jui sube la coronilla y también sube el periné, el centro tendinoso, como si sostuviéramos las ganas de orinar dentro muy suave inhalamos suave nos abrimos a todas las células del cerebro relaja un poquito más la intención, no hay que poner fuerza relaja la mente, suelta el control aparca tu pensamiento intelectual, la lógica y la razón suelta esas maletas que pesan demasiado y comenzamos a jugar como quien mira con ojos de niño la lluvia en el cristal una hormiga cargando una hoja no, no pones ningún esfuerzo eso, así, así suelta más, relaja más Mm. relaja y es como si se expandiera todo mm. relaja y todo se abre mm. relaja mm. y la sonrisa está mm, abriendo todos los límites se disuelven ¿Qué límites? Los del pensamiento. Los de las creencias. Todo eso estorba. Mm. Conecta con tu corazón de bebé y conecta con todos nuestros corazones. Mm. Hasta que te des permiso para que todos nosotros estemos en ti y tú estés en todos nosotros. Mm. Relaja un poquito más la intención. Mm. Abre y abre. Mm. Mm. Ahora exploramos salir y viajar, fundirnos con el gran campo de conciencia. De inmediato, todas las conciencias entramos en la resonancia de la mayor sabiduría de ese campo. Todo ese campo es uniforme. Es muy brillante, muy limpio, muy puro, muy claro. Nadie es menos que nadie. Nadie es más que nadie. Toda la información y sabiduría se comparte por igual. Y todos... Por resonancia, mmm, vibramos en la misma frecuencia de puro amor. Yo soy amor universal. Se escucha en ese campo y repetimos para aprender este cuento que es real. Yo soy una semilla de universo, yo soy amor universal. Yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Ese campo de conciencia, unificado, se funde y se expande en todo el universo. Cuando decimos universo, pensamos en la sustancia que nutre a todo el universo un chi muy fino y puro, que está antes de cualquier forma y está dentro de cualquier forma. Es, es esa energía oscura que sostiene todo el universo. Siente que, o permítete observar, que te puedes hacer tan grande y sin límites. Y que todo de pronto resulta muy relajado, muy descansado y muy abierto. Retornamos siendo uno, unicidad el ser verdadero y traemos todo ese fino y puro y pasamos a través de la cabeza cómo pasamos la conciencia unificada como un escáner exploras esa Experiencia, te abres y vas pasando a través con la información de universo, amor universal, paz, espacio, vacío abierto, alegría, gratitud, descanso, desaparece toda tensión y vas a través del cuello y sigues explorando y las sensaciones Muy agradable habitar dentro. Es posible. Explorarme. Voy a través de los brazos, desde los hombros, hasta la punta de los dedos. Y es la sensación de... Que no hay límites. Puedes atravesar toda la piel, todos todas las membranas bajo la piel, las fascias. Puedes meterte dentro de los músculos, y en la medida de que nuestra conciencia, campo de conciencia, va a través. Todo se expande de forma multidimensional. Adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo y en todas las direcciones. Y solo por eso se descomprimen las venas, las arterias, se quita toda tensión. Y bloqueo poco a poco y exploramos y nos metemos dentro de los huesos y vamos a través de toda la vida ósea que es, es muy prolífica. Y todo lleva la información de amor universal, paz, las buenas nuevas, cuerpo nuevo, buenas nuevas, mundo nuevo, nuevas experiencias. Alegría, gratitud, confianza, espacio, cielo azul, universo vacío. Las leyes del universo, las leyes de la vida, ahora están en tu interior. Y te reconoces en esa unicidad. Te reconoces. La conciencia se reconoce se da cuenta de que va a través y que todo cambia y sigue yendo a través del pecho y la espalda alta y sigue yendo más profundo y atraviesa todo el sistema de las glándulas. Desde la cabeza, cuello y pecho, a través del timo, de las mamas a través de todas las células pulmonares tráquea bronquio, bronquiolos alvéolos a través del corazón es interesante no dejarte llevar por el antiguo programa El antiguo programa era muy limitado. Ahora estás explorando tus capacidades naturales, extraordinarias, pero naturales. Si el pensamiento racional vuelve, vuelves al viejo programa. Y no puedes ir tan profundo. Si te empiezas a preguntar cómo y por qué, bloqueas. Ahora no hay ni cómo, ni por qué, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Simplemente estás a gusto y disfrutas. Es tu experiencia y tu experiencia engrandece la de todos. Todo en el pecho ha cambiado, todo en la cabeza, en el cuello, en los brazos, en el pecho, todo es vacío. Más vacío, más espacio, más espacio, más vida, más vida. Más espacio. Más despacio recorro, más espacio. Espacio, espacio. Vamos a través del abdomen, el diafragma y todos los órganos preciosos. Hígado, vesícula viñar, páncreas, bazo. Atraviesas. Vive la experiencia de atravesarlo todo. Estómago, intestinos. Y contigo, yendo a través, con esa conciencia, corazón puro, bebé. Va toda la información del campo. Todo el campo está unificado. Yo soy amor universal, despierto y autoconsciente. Minyue quiere decir eso. Yo soy paz, Minyue. Yo soy alegría, Minyue. Yo soy gratitud, Minyue. soy juego, min yue. De pequeña mi mamá o mi papá decían no, no, no, no. Ahora nadie te dice no, no, no, no. Puedes explorar como una niña, niño, todo este mundo interno de células que de pronto te das cuenta que están. Y amas, amas cada célula y cada célula se relaja. Sonríe, se ríe, se distiende el ADN de cada célula, los telómeros, los cromosomas, se distienden las articulaciones, se hacen flexibles los tendones, se vuelven de agua se hacen flexibles y la vida se hace longeva, saludable, vital, sin miedo a envejecer. Vamos a través de los riñones, la vejiga, los órganos sexuales. Todo es maravilloso. Toda la espalda las vértebras, olvídate de los picos del oro, olvídate de los bloqueos, olvídate de la asiática, olvídate. Ahora, en el momento presente, relaja, juega, juega. Eres universo, eres tu mejor medicina. Vamos a través de las caderas, muslos, rodillas, hasta la punta de los pies. Sientes, quizás, te das cuenta ahora, ¿Cómo ha cambiado todo el chi? Porque sientes el cuerpo diferente, eso que el chi ha cambiado. Donde va la conciencia va el chi más puro. Escogemos ese chi desde la unicidad. Somos la completud. Cielo, tierra y ser humano se unifica. Y el universo sana a través de la unicidad. Ahora, sencillamente vamos a sostener entre las manos, elevando las manos, colocando las palmas enfrentadas y acercando la punta de los dedos, vamos a sostener una bola de chi. Y elevar ligeramente los codos. Vamos a abrir y cerrar, pero casi sin hacer nada. Cuando inhalamos, parece que las manos siguieran al abdomen que se expande. Atrás, adelante, arriba y abajo. Y al exhalar, las manos se acercan ligeramente. Pero eres Tierra. Eres cielo, eres toda la naturaleza, eres toda la hermosura del mundo y el vacío que sostiene el mundo. Estás en el centro del universo, envuelto y envuelta en la matriz universal, completamente a salvo, segura. Y así no hay límites. Tus manos están dentro de ese espacio y te olvidas por completo de diagnósticos, pronósticos. Te olvidas de algo llamado bloqueo te olvidas, dejas toda esa información y ahora en ese espacio solo hay universo, solo hay esa luz, ese espacio, ese cielo azul y tu respiración es la del cielo azul y pareces dormir Y captas, te das cuenta de un amor inmenso, incondicional. Que más grande que cualquier representación. Es tu universo, tu unicidad. sigue cada vez más y más sutil, más brillante, más puro. Toda la información es, el chi es abundante muy fino, muy limpio, muy claro, el chi fluye bien, la sangre fluye, armoniosa y suave, Todas las funciones se optimizan ahora. Cielo, tierra y ser humano somos uno. Dulce multimita chau! suavemente lleva la bola de chía a ese lugar más y masajeas ese sitio. Chau. Chau. Chau. Chau. Tien Tien Tien Todo Y aquí estamos. Y traemos las manos hacia el ombligo. Cubrimos tu chi, el ombligo. Respiramos en el tantien bajo. es nuestra conciencia pura. Nuestro ser verdadero, nuestro hijo en ti está en el tan en bajo Respiramos, suave, suave. Profundo, profundo. Y suavemente relajamos las manos, movemos, estirando, doblando, extendiendo, pegando el cuerpo, disfrutando. disfrutando la experiencia a la vez mindfulness no se observa y no se pierde en las sensaciones de chi pero las disfruta y despacito Vamos a frotar las manos. Amasando esa bola de chi. Las manos son de chi. Son como bolitas de chi. Y en el hueco, en el espacio, se forman unas bolitas de chi muy hermosas. Y las llevamos a los ojos. Vacío, todo vacío, todo vacío, todo vacío, inmenso y masajeamos, girando, llegando hasta la zona occipital, masajeamos, y vamos a empujar, separando las manos, todo el chinterno chin se expande, y atraemos al interior, empujamos, Y atraemos. Empujamos. Y atraemos. Plotamos otra vez. Y lavamos la piel, todas las capas, los músculos de la cara y peinamos el cuero cabelludo, con las yemas de los dedos, y el cuello, y los hombros, los brazos, el pecho, las manos y los ojos. La parrilla costal, las manos de chi, la parte interna de las piernas hasta los pies, y subimos por la parte externa y posterior hasta la zona lumbar y masajeamos los riñones. Y abrimos los ojos despacito. Cerramos. Muy dentro, muy dentro. Abrimos los ojos, vemos otra vez. Giramos un poquito los hombros. Sin las armadas. Se hacen las maravillas. Muchísimas gracias a todas, a todos. Voy a detener la grabación. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!